...que voy a ir por la primera ceniza legendaria. Tuki, tuki, tuki, tuki... Las armas legendarias son las que se suben con umbra piedras, ¿no? No específicamente. Son las armas especiales. ¿Y cuáles son las armas legendarias? ¿Las de jefe? Eh, son muy específicas, tipo tenés que ver nomás algunas guías que te diga esta es legendaria, esta no. Porque hay, hay, la que yo tengo no es legendaria y se sube con hombra piedra. Sí, porque y, después... y, hay le... y hay legendarias que también se suben con hombra piedra. No sé si hay alguna... No sé si con piedra de forja. Capaz que sí. Probablemente sí. Porque a mí me... Porque yo estaba diciendo, uh, la cajeta, me nerfearon el... Me, ¿Cómo es? Me nerfearon el, el pisotón helado y me dijeron, sí, sí, ya no... No conviene usar más lo, las artes... Eh, no conviene más tratar de buscar... uh la cajeta, la puta. No conviene más buscar las artes de guerra, sino que... Te conviene directamente usar armas legendarias, me dijeron. Puede ser. Pogiser, Pogiser. Pero por ejemplo la mía no es legendaria O oh, si, sí. no Voy a buscar después y te digo bien Pero la mía no trae para poner weapon arts Voy a mirar yo Fíjate todas las que son, son, son nueve creo. Fíjate todas las que son legendarias y, y fíjate a todas las ríos de sangre Yo creo que no No, no, no no está, para mí no está Pero bueno, qué sé yo Uno nunca sabe, viste Legendary weapons and armaments Graf threat, raid Sword of Night and Flame, que esa es la de uh -huh. o esa es la de que está en la mansión Esa sí es legendaria